Gracias. Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción. Y quiero agradecer, señora, a tanta gente ayer que estuvimos en, en, en el sector Ventura Grullón de San Francisco de Macorís, en el sector La Pangola. Quiero saludar a, a, a unos amigos ahí, Manuel García y Dagoberto Guillermo, eh, así como también a José Cruz. Eso es en La Pangola, que ayer estuve por esa zona, haciendo unas investigaciones. Y ellos nos dicen que ven el programa todos los días y que le encanta, así que muchísimas Manuel, gracias, gracias a Manuel García y uno de ellos que es tu cuñado, me, me, me informa, eh, Manuel, por, por ahí por la Pangola, ¿tú, tienes, tú tienes, ha llegado por la Pangola? Sí, sí, a, a, a, bueno, por la Pangola está cuñado mío. Anthony, Anthony, bueno, Cruz, pues Anthony, Anthony está, es uno de ellos, lo que pasa es que no... Que está acá de vacaciones porque Anthony vive fuera, pero él sí, está aquí eh, y, su, y tiene una casa por ahí donde vivía su mamá. Exactamente. Uno de pero ellos... El eh, Anthony, pero que eh, aparentemente su nombre es real no es Anthony, sino así le dicen. Anthony, eh, Manuel no. García y Goberto Guillermo, en, la, en el sector de Las Pangolas, saludos sí, para ustedes, también para José Cruz, mi cuñado ahí en Las la Pangolas. Sí. Y también un saludo especial para el señor Manuel Molina. Eso es en la Guasuma de San Francisco que siempre eh, nos manifestó, que siempre nos ve, que se levanta tempranito a ver el programa. Así bueno. que muchísimas gracias a toda esa gente que nos ve siempre en el programa. Miren, el día de hoy traigo un tema diferente. No voy a hablar de política, muchachos. ¿eh? No voy a hablar de política. Estamos hartos de COVID de política. Pero, ¿alguno de ustedes sabe, usted amigo televidente que nos está viendo? ¿Cuál es el porcentaje de cesáreas que se hace en la República Dominicana? La mayoría de gente no lo sabe. De acuerdo a los últimos informes que se han hecho, pero básicamente del año 2019, el 58% de los nacimientos en la República Dominicana, oiga bien lo que le estoy diciendo, el 58% de los nacimientos en la República Dominicana son por vía de la cesárea. Y usted dirá, ¿y por qué? Es una pregunta que a mí me encantaría que le hagamos aquí al presidente, no sé si hay aquí una asociación de ginecólogos en la provincia de Duarte o en el país, pero me gustaría. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que es el primer, otro dato, es el, el primer país del mundo con mayor eh, cantidad de cesárea. Es el país... Con el mayor por ciento de cesáreas del mundo por encima de Brasil, que es el segundo, y de Egipto, que es el tercero. Oigan eso. Y eso debe llamar la suspicacia a las autoridades de salud pública. Pero venga acá. De acuerdo a lo que nosotros hemos podido investigar en Estados Unidos y en otros países, te hacen una cesárea cuando es, cuando es estrictamente necesario. ¿Por qué? Por el riesgo que implica una cirugía. Lo ideal es que la mujer dé a luz de forma natural. Así es. Con dolor. ¿Eh? Con dolor. Eh. Que a muchas no, no le gusta. No tenía que mencionar el dolor para no, pero, para no pero, meterle miedo pero, a la gente. Pero esa era. Bueno, pero bueno. Pero el proceso natural. Sí. Y lamentablemente en la República Dominicana no es así. Que la, ¿Por qué? La, ce la cesárea paga más. ¿Qué? Que la cesárea Fócame, a, a, Amado. ¿Que la, la, que la cesárea qué? La cesárea paga más. Pero tú hiciste una seña, que la cesárea... Paga más, hay que cobrar más por la cesárea que por un parto okay. normal. Ok. Porque el parto normal, la mujer al otro día se va, pero, pero la cesárea tiene que hacer, un, tiene que hacer eh, un, una clínica por un par de días. Si esto entonces fuera un interrogatorio, yo te diría entonces, eh, eh, afirma no usted... Más, no, no más preguntas, no, no, magistrado. No más preguntas, verdad. Porque usted acaba de decir que es un negocio, Significa que en la República sí, Dominicana, de acuerdo a esos números, el nacimiento de un niño es un negocio, sí. y de hecho lo es. Puede ser que el proceso de dilatación de una mujer para dar a luz dure seis u ocho horas, y entonces este, el médico te facilita la cosa haciendo... Tu, mira, hay que, hay que hacer una cesárea. La mujer pensando en el dolor, pensando en la situación por la que está pasando y sabiendo... Que, se, que va a, a, a rebasar esa situación, fácilmente acepta la... Y a veces se lo dicen y ni siquiera esperan el resultado de que sí o no. ¿Tú me entiendes? Correcto. A menos que la mujer, por ejemplo, Rosaina, mi esposa, uh -huh. eh, eh, dio, eh, eh, dio a luz siempre de manera natural, sí. pero ella soportó su dolor. Claro. En el último caso, Amadito, amadito eh, Rosaina debió hacer hecho, haber hecho algunas seis horas esperando el la dilatación proceso, adecuada para que el muchacho naciera, eh, pero ella lo aguantó y sí. parió normal. El proceso de el parto natural se puede extender hasta 36 horas. Sí, exactamente. Hasta 36 horas. Sí. Estamos hablando de casi dos días claro, en ese proceso de dolor claro. hasta que, ¿verdad?, se da el proceso de, de dilatación y entonces A ti se te produce... han dado cólicos intestinales, ¿verdad? Sí. Imagínate eso elevado a la tercera potencia. Sí, eso, eso se puede entender. Ahora bien, lo ya. que no se le Para dice... Para que tenga una idea de qué, cuánto duele un parto. Lo que no se le dice a esas madres es el nivel de riesgo que eso implica. Porque no es lo mismo parto natural que una cirugía. Pero que resulta... Déjame hacerte un chiste, dice una amiga mía. Y después que se hace la cirugía, la, la cesárea. La cesárea. Entonces se hacen un tatuaje y parece una hoja de presentación. ¡Ja, <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con, con Amado! Miren, señores, con relación a esto, ¿cuáles son los factores? Bueno, de acuerdo a ese estudio, eh, uno de los factores es la falsa creencia de que eso le va a provocar daños vaginales a la mujer. El parto normal. Sí, igual que el, el, el amamantar. Le, ah. le han creado a la mujer una... Eh, de acuerdo a los expertos, una falsa creencia de que eso le provoca daños vaginales sí. y en el caso de, de, de amamantar que eso le provoca daños eh, ¿verdad? Sí. En, en sus senos sí. y manera. muchas mujeres cuidando su figura, bueno, prefieren la, la, la cesárea y, y no amamantar pero qué pasa lo que debe hacer salud pública como ente regulador y director del sistema de salud de la República Dominicana es poner las reglas es definir las reglas. No puede ser que el nacimiento de un niño sea un negocio para ginecólogos y cirujanos. Porque en un parto natural, ¿cuánta gente se necesita? Supongo que el pediatra, que uh -huh. lo va a recibir. Uh -huh. Imagino que la ginecóloga, ginecólogo, ¿verdad? Pediatra, perinatólogo, más, sí. más otra cosa. Eh, y quizá una enfermera. Ah, pero en la cirugía interviene... Él pedía la misma gente, pero con otro grupo más, donde tiene que haber un anestesiólogo Exacto. y donde tiene que haber un cirujano. Y además, en, en, en lo que tiene que ver con cuestiones de dinero, no es, lo mismo, no es lo mismo lo que una persona tendría que pagar por un parto natural a lo que tiene que pagar por una cesárea que incluye o, o que más bien implica una cirugía. He conversado con algunos amigos, con algunos amigos sobre, sobre eso, y básicamente todo cae en lo mismo. Es un negocio lo que tienen con lo, que, con lo de la, el, el nacimiento de los niños. ¿Qué debe hacer salud pública? Lo repito, lo repito, supervisar y reglamentar esto de los, del nacimiento de los niños. No puede ser que una mujer vaya a donde un, un ginecólogo, una ginecóloga, y ella le, digo, ella le diga, mira, tu cesárea es Oye, el término que utiliza, ni siquiera el nacimiento del niño. No, no, no. La cesárea está pautada para tal fecha. ¿Cómo la cesárea? Pero ¿cómo tú colocas primero la cesárea como, como que es una condición eh, es sine qua non, verdad? Sí. Eh, ¿Cómo es posible? Se supone que ese profesional de la salud debe orientar a esa madre a que dé a luz de manera natural y en el caso de que existe algún tipo de complicación, como es el caso de cuando tiene el, el cordón umbilical en el cuello, que a veces, como dicen, como decimos popularmente, se enreda, o cuando hay escasa cantidad de líquido amniótico. Yo tengo una hija que nació de seis meses porque hubo una complicación. Hubo una complicación, sí, ya tiene seis, eh, seis años, hubo una complicación y la madre tenía ya escasa cantidad de líquido amniótico, no había forma de que naciera de manera natural, porque todavía en este país no estamos tan avanzados en esos aspectos. Pero, en ese caso se entendía. Pero la República Dominicana no puede permitir que los profesionales de la salud, los profesionales de la salud sigan negociando precisamente con la salud de la gente, porque además de que ponen en riesgo a la madre, porque de una cirugía, Óigame esto, señores. De una cirugía nadie sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y ellos lo saben, los médicos. Ellos lo saben. Donde quiera que hay un bisturí, que hay la intervención de un bisturí, hay riesgo. Y hay riesgo grave, ellos lo saben los médicos. Uh -huh. Uh -huh. Toda cirugía es riesgosa. Siempre que tú hablas con un profesional de la salud que te dice, mira, todo, eh, que, que y tú le hablas de una cirugía, te dice, toda cirugía es riesgosa. Porque pudiera ser que tu cuerpo reaccione a la anestesia, pudiera ser que tu cuerpo reaccione a cualquier medicamento, pudiera ser que tu cuerpo, lo que sea, toda cirugía, toda intervención quirúrgica es riesgosa. Y si no, que me llame un médico y que me desmienta. ¿Cómo es posible entonces que nosotros como país seamos el primero del mundo? Oye, tenemos dos, dos récords, Tenemos, anoten eso muchachos, anótenlo. Somos los primeros en muertes por accidentes de tránsito en el mundo y somos el primero en cesárea. Ojalá tuviéramos otra cosa primero, pues que fuera positiva. Fíjense de que era son negativa. Con esto le hago un llamado a las autoridades de salud, un llamado a los profesionales de la salud. Tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. No podemos seguir viendo el nacimiento, viendo la salud como un, lo voy a decir, como un maldito negocio. No puede ser que a las mujeres se les siembre en su mente que ah, eh, tú te embarazada tu cesárea va a ser en tal fecha. No, el nacimiento del niño está eh, pronosticado para tal fecha, pero no le siembra en la cabeza una cesárea. Me van a hacer, y tú hablas con una embarazada, de, a, a, ahora en estos tiempos, y te habla eh, ah sí, la cesárea me la van a hacer en tal fecha. Dice, pero ¿cómo la cesárea? Es como si la cesárea fuera lo normal. Exactamente, o sea, utilizamos en nuestro país, bueno, es lo normal en la República Dominicana, porque 58% de las mujeres da luz mediante cesárea. Eso se reduce un poco en los hospitales públicos, que hay bajado un 40%. Porque los hospitales públicos tratan naturalmente de que la mujer dé a luz de manera eh, Pero natural. Pero eso es sintomático y te llama la atención. Claro. En los hospitales no se paga. Pero, exactamente. Pero, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Eh ver también la gente a meter presión. Mira, me la van a dejar morir. Eh, ya se pasó. Cuando hay procesos, y eso es bueno que los ginecólogos se lo expliquen, que son totalmente naturales. Y mira, la van a dejar morir el dolor. Es natural. Es natural, lo dice la Biblia, eh, parejas a tus hijos con dolor, con dolor. Fue, eso fue un castigo, claro, sí. desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Si lo, si que lo le puso, por... impuso Dios a la mujer, sí, fue un castigo. Esa, esa Biblia machista. Eh, si sí, desde el punto de vista religioso, eh, este, a lo que, así, para, para lo que le gusta eso de, de la religiosidad, ah, miren, eso fue un castigo que le impusieron desde ese punto de vista. Eh, pero con relación a eso, y con esto ya concluyo, el llamado a las autoridades, tenemos que regular eso. Nosotros no podemos seguir como país, señores, permitiéndole a los centros médicos privados especialmente y a los eh, profesionales de la salud, a los profesionales de la salud que sigan haciéndose millonario, haciéndose millonario jugando con la salud de la gente. Yo estoy de acuerdo que a la mujer se le haga cesárea, pero cuando sea extremadamente necesario, porque ellos saben el riesgo que una madre, ¿verdad?, al riesgo que una madre se somete al momento de que se le haga una cesárea, por lo que eso implica el riesgo de una intervención quirúrgica que pone en peligro su vida, su vida y la del propio niño.